mi recomendación, eh, ¿qué opino? Que se puede jugar enteramente describiendo lo que pasa Y va a ser gracioso igual Probablemente eh, a alguien se le escape algo Que rolee su personaje desde de la primera persona y, y se pierda un poco el, el, el 100% de descripción Pero no, na nadie va a salir de esto y la van a pasar bien eh, ¿Qué opino? Que es una gran herramienta para para usar...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 Esa es otra manera. Mi recomendación, antes de hacer nada, habla con tu DM, explicarle tu situación, de lo que querés hacer y cómo te gustaría ayudar a tu personaje en el futuro. Y después empezar a tomar acciones en base a lo que pase. Pero es muy interesante, espero que salga bien. Vaquero, para una campaña. ¿Dónde estamos? Me perdí, acá está. Para una campaña. Estoy trabajando con la idea de truidas y driadas zombies. Por así decirle, tengo la idea clara de que los enemigos menores y esas cosas.